damas y caballeros qué más puedo decirles lo hemos logrado sino Alice ha renacido de las cenizas ahora más fuerte que nunca y es que es oficial que el primero de julio vamos a poder disfrutar del juego en versión global de mano de sus mismos desarrolladores de hecho que tan grande es mi sorpresa que me han sacado del hiatus del corona si me disculpo de antemano si suena un poco raro pero es que la garganta aún me sigue matando un poco pero bueno, dejando eso al lado, esta notición es una grata sorpresa ya que no tendremos a un tercero publicando el juego sino que Pokélabo y Square Enix quienes han desarrollado el juego y siguen expandiéndolo en Japón serán los que publiquen también globalmente eso significa claro que todo el trabajo de traducción, mejora y mantenimiento vendrán de la mano de personas que comprenden al 100% el mismo producto y tendremos la versión definitiva que los mismos usuarios japoneses están disfrutando Pero expandamos un poco de qué es lo que ha pasado y entremos de lleno en toda la información que nos han dejado Lo cual ha sido muchísima en un lapso muy corto de tiempo Sino Alice estaba programado a ser lanzado en julio del año pasado de la mano de Nexon Corea lamentablemente la empresa tuvo una serie de inconvenientes y aplazó de forma indefinida el lanzamiento faltando apenas dos días de la fecha estipulada algo muy irresponsable todavía en mi opinión en todo este tiempo pasamos una buena cantidad de meses en silencio creyendo que el proyecto estaba muerto y sin un futuro próximo pero el día de hoy 23 de marzo la cuenta oficial de facebook nos ha dejado el bombazo, que si no Alice regresa a casa y es ahora Pokélabo y Square Enix. Quienes tendrán el control completo sobre el proyecto de forma global. Y dejándonos la fecha del 1 de julio, como el lanzamiento oficial para todos los países y en todos los idiomas ya planeados. Donde claro se incluye también el español, por lo que podrán disfrutar del juego tanto en historia como en su interfaz completamente en nuestro idioma. Ahora, junto con este anuncio nos han informado también que para los que nos habíamos preregistrado en la página web de Nexon, automáticamente estamos preregistrados en el nuevo sitio web administrado por el staff de PokéLabo y Square Enix, por lo que no tendremos que hacer ningún cambio ni un nuevo preregistro de haberlo hecho anteriormente. Esto mismo aplica si nos hemos preregistrado desde la Google Play, igualmente ningún cambio tendremos que hacer. Es posible que el juego no aparezca en la Google Play en algún momento, porque obviamente tienen que hacer la transferencia a los administradores nuevos, pero con paciencia de seguro va a aparecer nuevamente. Pero como les dije anteriormente, si ya están preregistrados es necesario pre-registrarte nuevamente, solamente si no te has hecho el preregistro antes. Y pues si eres de los que no lo han hecho, entonces que están esperando. Simplemente vayan a la Google Play o al nuevo sitio web y háganlo, les dejo los enlaces abajo en la descripción. También se nos promete que estarán publicando básicamente todos los días y en todos los idiomas en que estará disponible, más información sobre misiones, contenido adicional, personajes y etc. antes y después del lanzamiento, así como actividades en las redes sociales donde podremos ganar aún más regalías dentro del juego de completar misiones como conseguir una cierta cantidad de likes y retweets, Igualmente, si quieren estar al tanto, dejaré abajo los enlaces a las redes oficiales del juego. Ya por último, si es que la buena noticia de que el proyecto revivió como el Fénix no nos deja satisfecho, el siguiente bombazo tal vez sí, y es que no solo tendremos la colaboración con Automata, sino también la de NieR Replica, donde tendremos una historia totalmente nueva de NieR, Kaini, Emil, Débola y Popola, con nuevas historias que ocurrieron después del juego original. Todo esto vendría a añadirse poco después del lanzamiento oficial, por lo que suena a que tendrá un lanzamiento bastante movido y un seguimiento constante con muchos eventos que se miran bastante fuertes para la salida. Lo cual esperemos sea un buen comienzo y haga que Square Enix y Poké Labo despierten un poco más su interés por este lado del charco en cuestión de juegos móviles. Y bueno, dicho esto les recuerdo que acá en el canal le hemos dado bastante seguimiento al juego con videos lore de los personajes, guías de cómo comenzar a jugar, la cual sería ideal verla antes del lanzamiento y análisis de algunos aspectos del juego y sin duda les seguiré dando más seguimiento a las noticias y a las buenas nuevas que nos estarán entregando en estos días y una vez lanzado también estaré haciendo videos con tutoriales tips, ayudas y etcétera para poder comenzar fuerte en él. Pues eso sería todo, al menos el buen Yoko Taro nos han tenido un poquito de misericordia y aún en estos tiempos tan oscuros de tantas malas noticias y esperanzadoras tendremos un poquitín de buenas noticias dejándonos este tan anhelado lanzamiento muchísimo más cerca de lo que esperábamos. Síganme en mis redes, suscríbanse al canal y empecemos a poner en marcha el tren del hype que hace se viene lo bueno. Nos vemos en otro.